Hoy revisamos qué es esto del coach cómico para empresas, cuáles son los beneficios. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 894. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios de digitales. Hoy en digitales. Saben el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 24 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es esto del coach cómico? Lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres el CEO de una empresa, si eres el dueño de la empresa, si eres el gerente de ventas y necesitas implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para que te permita Capturar de manera constante predecible y escalable leads calificados potenciales clientes a través de linkedin pues con nuestras mentorías lo puedes hacer así que si quieres presentar tu candidatura para la segunda edición que arranca el 15 de marzo pues cateman.com es las mentorías lo puedes revisar que será un placer poder ver si podemos colaborar juntos y bueno ahora sí vamos a entrar y le vamos a dar la bienvenida a a nuestra querida amiga Ana María Valareso. Ana María, gracias por estar en el podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Qué gusto estar eh, en este podcast que realmente veo que tiene mucha aceptación. en mi. Sí, seguro que sí, pues, pues que nos encanta el tema de los negocios y las empresas. Bueno, mi querida Ana María, antes de entrar en materia del coach cómico, que mucha gente dirá, bueno, ¿de qué trata? ¿Cómo se beneficia? ¿Y es para las empresas? ¿Y por qué? Bueno, eh, coméntanos quién es Ana María Valareso y a qué te dedicas. Mira, yo soy Ana María Valarezo. soy actriz y productora de teatro, cine y televisión. Estoy dedicada y enfocada a hacer mis coaching cómicos para empresas, eh, para parejas, eh, individuales, en donde resalto específicamente la necesidad de cada empresa o del público que desee, si es parejas o si me presento en un teatro, en algún lugar concurrido, con mensajes siempre. Claro, y bueno, algún momento tuve la oportunidad de estar en una presentación tuya y fue maravillosa. Bueno, vamos a entrar en materia, Ana María, y gracias nuevamente por estar aquí. Cuando mencionas el tema del coach, eh, nos vamos a enfocar obviamente al, al, al coach cómico para empresas. Bueno, eh, muchos empresarios, muchos CEOs los escuchan, ¿no es cierto? ¿Qué podrían esperar? ¿Por qué? Eh, un empresario debería pensar en qué parte de su, eh, de su presupuesto debe estar destinado a generar este coach, eh, coach cómico. Bueno, si bien es cierto, podríamos pensar que el relajarte, la risa incluso el aprendizaje a través de, de distenderte puede ser beneficioso, pero en tus palabras, eh, ¿cómo eh, se beneficia una empresa y su equipo con el coach cómico? Bueno, acabas de mencionar algo muy importante y es que eh, la persona se beneficia porque de una manera indirecta y con la risa muchas veces aprendemos más. La risa es la mejor terapia para el alma y qué mejor identificarte tú con los tipos de personajes, las cosas que realizo, las cosas que a veces no están bien. Lo que me gusta enfocarme mucho sobre todo es el tema que la mayoría de empresas nos dicen que es el chisme, que alban que el cuchico por aquí, entonces tratamos de enfocarnos en que eh, se maneje mejor ese tipo de cosas, ¿no? Que haya unión entre compañeros, el trabajar en equipo, el que sean más unidos tiene un beneficio extra para, tu, para, para la empresa de las personas. Y algo también que quiero destacar es que nosotros aprendemos mucho viendo y no escuchando. Ok, sí, de hecho somos más visuales, ¿no? Ahora, eh, tú has mencionado algo súper interesante y es que, claro, en las empresas, en las organizaciones, siempre hay a veces estos problemas que eh, se debe trabajar eh, con, con pinzas, digámoslo así, el, el de pronto los eh, comentarios en el del pasillo, los que generan de pronto las malas vibras, eh, el de pronto estar en lo que va en contra de un trabajo en, en equipo, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Cómo? Eh, porque, claro, cada empresa es un mundo. Cuando una empresa decide eh, invertir en este coach cómico para, digamos, a través de la visualización, a través de la broma, poder eh, entrar, digamos, en una especie de terapia o hacer conciencia en su equipo eh, de colaboradores eh, qué son las cosas que se debería pulir. En este caso, ¿cómo se hace? Tú entras y primero conversas para ver cuáles son las diferentes temáticas, porque dentro de las empresas hay muchas, eh, ¿cuáles son las dif diferentes temáticas que se puede abordar desde la parte eh, cómica, viéndolo en la parte cómica o tratándolo en la parte cómica? Sí, de una manera light nosotros, eh, y digo nosotros porque tengo también mi director, mi escritor, tratamos de no herir susceptibilidades de que sea una broma, un chiste, pero que tú te identifiques. Que digas, no, yo estoy haciendo esto y no está bien para mi empresa. El sí. hablar eh, de, de tus jefes. Nosotros trabajamos mucho con recursos humanos en donde ellos captan mucho eh, el problema que tiene la empresa. Hemos trabajado con farmacéuticas eh, y con varias eh, empresas de consumo masivo donde también quieren los productos y cómo los vendedores tienen que vender, cómo tienen que llegar, cómo eh, tener una amistad con el comprador. Entonces vamos elaborando de acuerdo al tiempo que, que requieran y como te digo, ellos eh, cuando dicen, ay, vamos a tener una charla, la típica charla y todo, Entonces, tú les diste tener un coaching cómico, la gente como que se alegra más, como que va más predispuesta a reírse y cuando nosotros aprendemos a reírnos de nosotros muchas veces, es que hemos adquirido la inteligencia emocional. Eso es muy importante, porque te ríes y aparte aprendes entonces son dos cosas que va a garantizar este coaching de parejas o coaching empresarial o coaching cómico eh, de acuerdo a la necesidad, eh, las personas que realmente estén interesadas es decir, y es valioso no a través de, eh, de la risa, de, de visualizar es ser consciente de cómo de pronto esto, eh, y has mencionado una frase que me encantó y, y, y, de, y deberíamos todos estar involucrados en esto que es reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestros problemas. Porque ahí, pues, de alguna manera, de manera consciente y evitando el, el típico, ¿no? Que dice la gente, bueno... Eh, no es la típica reunión, ya van a darnos un, una charla, pero al momento que van ya predispuestos, digamos, con un ambiente mucho más eh, coloquial, eh, incluso, ¿por qué no pensar? Y dime tú si es que esto aplica, que van con sus palomitas o con algo más distendido, ¿no? En un afán de reírse Esto, eh, ¿cómo has visto el impacto que tiene en el equipo? ¿Tienes algún estándar eh, o algún resultado sobre el impacto que ha tenido en las personas cuando han recibido el, este, este coach? ¿Cómo ha mejorado el ambiente eh, laboral dentro de las empresas? ¿Sabes que he tenido realmente muy buenos resultados? Me han vuelto a llamar las empresas porque no solamente eh, hago coaching, eh, sino también hago mis presentaciones de teatro para eventos, ¿no? Para Navidad, para el 14 de febrero, para varias fechas. Entonces la gente ya está, como te digo, predispuesta. Eh, el 14 de febrero eh, tuve una presentación para una empresa y fue algo diferente porque no todo el mundo en tu empresa te festejan el 14 de febrero, pero si tú quieres tener armonía, compañerismo y es un mes de la amistad, también tienes que unir más a la gente y hacerle entender eso. Porque a veces las empresas solamente buscan fechas específicas, eh, como te digo, que sea día de la empresa, navidad, año nuevo, día del trabajo y todo, pero fechas importantes en la cual tú digas el 14 de febrero en mi empresa hicieron esto y todos dicen el 14 de febrero. Es día de la amistad. Entonces, si tú tienes unido al personal, si tú tienes unido a los compañeros, si los compañeros son amigos, es difícil que tú defraudes una amistad. Entonces, eh, como te digo, en estos, coach, en estos coaching, la gente sale aprendiendo la amistad, el compañerismo, el trabajar en equipo, el cómo ayudarte y, sobre todo, a un amigo no le traicionas, a un amigo tratas de ayudarle. Entonces, se habla del verdadero sentido de la amistad y el compañerismo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora, eh, estamos ya por terminar por temas de tiempo, mi querida este Ana María. Solo preguntarte, ¿estas, eh, estos coaches, aproximadamente, ¿qué tiempo duran? Mira, es de acuerdo al programa, primero. Eh, segundo, al tiempo que te dé la empresa. Y tercero, eh, al ambiente, ¿no? O sea, si a mí me dices necesito de 15 minutos, depende del tema. Entonces, podemos acoplar el tema al tiempo que requiera. Porque... A veces tienen otra, otra programación y tú tienes que adaptarte el tiempo que te den, pero si es solamente el coaching, como hice recién el 14 de febrero que les invitaron solo para el coaching, puede demorarse de 15 a una hora. No más, porque realmente yo pienso que la, la gente necesita también el tiempo para después conversar, qué te pareció y, y, y hablar del tema del tema, claro que sí, bueno Ana María, mil gracias, me parece tan valioso esta que como decíamos al inicio el, el verlo desde una manera más jovial desde la, desde la risa, desde el humor, va a hacer que la gente se distienda y pues sea consciente de cómo podríamos ir puliendo ciertas asperezas o mejorar o trabajar en equipo y como tú hablabas incluso el tema de la amistad es importante porque dentro del trabajo ahí eh, se trabaja muchas horas y, tiene, y compartes con gente y que si no le ves de, de este no solo en el ambiente puro laboral, sino que es un ser humano que está al otro lado, que es mi, que es mi amigo, que puede ser mi amigo, que, que podemos colaborar juntos, a la larga esto se consigue una sinergia positiva para la empresa. Ana María, seguramente muchos querrán eh, saber de ti, conocer más sobre lo, tus servicios, pues dónde te podemos encontrar. Bueno, las personas que quieran comunicarse conmigo, estoy en Itken, también, como Ana María Valarisa Navarro, de Grandiset en Facebook, en Instagram en YouTube, eh, pueden escribirme también a balares ah, no, o a mi celular, el 0999 -223 024 Va a ser un gusto eh, aprender de la empresa porque de cada empresa yo aprendo mucho y que también poder dar mis conocimientos a las personas que estén interesadas.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 podcast, así que no se lo pueden perder. Se les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.